Hola, ¿qué tal? Randitas del canal, aquí Capri, un nuevo video para Hoy nos encontramos en Roblox con Tommy, Kina y Katana. ¿Cómo están, chicos? ¡Hola! ¡Hola! Oigan, chicos, ¿saben en dónde los traje o no saben nada? Ni idea, amigo. ¿Qué es esto? ¿Tuviera aquí un arco iris? ¿Qué es esto? Bueno, pues los traje a competir. Vamos a competir a ver quién supera el toga más grande del mundo. ¡Otio! Sí, sí, sí, sí, sí Eh, lo que vamos a hacer es que vamos a, a utilizar unos vehículos Donde tenemos que encender una rampa súper, súper, súper alta Oh, sí, sí, sí Y al final van a haber unos premios súper guapos Pues para que primer que llegue ¡Yo quiero ese premio! ¿Qué ¿Sí? ¡Esperamos! ¡Yo quiero el premio! Pues, ¡Vamos, vamos, vamos! Cada uno para su vehículo Pues aquí en el free ¡Ay, pues, ay! Pues, ¿Qué? ¿Pero es eso? Nos toca, nos es toca eso? free porque somos... ¿LATINOAMERICANO Y NO TENEMOS DINERO? Oh, <risa> soy pobre, oh no soy Pobre, que A ver, súbete ahí, a ver oh, No, no vamos a poner uno no. épico ¡Ya tengo mi vehículo épico! ¡Ahí voy! Eh, espérate porque oh. anda muy lento Y, y mi, mi, mi vehículo se <risa> Tiene varios oh. oh. oh. oh. ¡Amigo, se te cayó la caja! ¡Ay! ¿Eh? ahí! ¿Cómo que ¿Cómo se, se cayeron? No, no, no, no. Espérame, ¡Ahí voy, ahí voy con mi caja maestra! Oh. Oh. Hay tiburones ahí, en el salto ese Anda, espérate, me salté sin querer, vale, vale, estoy llegando, corriendo ¡No, su caja! ¡Ay, brote la caja! ¿Qué? ¿Qué pasó? se murió con la caja ¡Se caja maldita, tío! ¡Esto, chicos! ¿Ya llegué? Estuvo super épico el primer primera bajada, ¿eh? Sí, sí, estuvo épica, muy, muy, o sea, no, pensaba más adrenalina, pero estuvo bien, estuvo bien ¿no? Hombre, si bajarte por alta bajada con una caja no es adrenalina, pues no quiero saber qué es lo que es sí, entonces Es eh, tiburones, eh, tiburones También, tiburones. ¿Oh, no, ahora, no, ahora ¿qué, ¿qué cree que eso? ¡Oh, ¡Hala, ¡Hola, hola! ¡Oh, <risa> hostia tengo! ¡Culón! ¡Culón! ¡Hala, ala! ¿Qué haces? ¡Sóbanse todos! ¡A la vale! ¡Vamos! ¡Eh! Katana no tiene coche Ahí Estamos... ¡Eh! ¡Eh! ¡Unas carreritas! ¡Unas carreritas! ¡Una la carrera! Manera. ¡Vamos, vamos! ¡El eh, que en tres! Dos y dos, ¡No, eh, pero Beto se adelantó, no se vale! Pero Betofi es un tramposo! No! Soy listo solamente, soy estrategia, uso estrategia para No, no, no, mi carro, mi estrategia ¡Eh, mi vehículo es mala! ¿Qué es esto, amigo? ¿Pero qué tienen estas llantas? No, no sé, sé, pero pero me encanta, loco, me encantan esto, esto, estos vehículos. Están súper chidos, están súper chetos ¡Mira, esto es multicolor! ¡Hala! ¡Ah, ¡Qué estamos guapo! Meti estamos metiendo en, en la discoteca! <risa> Ay, la de topileps, de de Ay, está de epilepsia, ayuda! Nadar. nadar, Pero yo no sé nadar, no nadar vale. Vamos Beto Pero te no empujo nada. Nada, no, nada, no nada No me gusta el agua No me gusta el agua, soy sí, el taco, no, gusta el agua. Yo soy otaku No, no voy a nadar Me voy por, por aquí Mira mira acá amigo ¿qué <ríe> <ríe> sí, sí, ellos, ellos que siguen nadando Yo voy caminando aquí todo tranqui He llegado Les también Amigo para nada nos costó nadar todo eso, para nada. Uy. Para nada, eh, para nada que, que, que no sean los tacos que somos. Bueno, traigamos una toalla que estemos Ahora nos toca otra vez las cajas. No, no, la no caja. otra vez Ay, no, no. Le tengo traumas, le tengo traumas las cajas. Me voy de primero. <risa> <risa> me no, voy, no, se me cuidan, no, chicos. Ahí. bueno, o no bueno, vamos, acelera, derecho. Hasta la, la próxima. Ah, no, esto no acelera. ¿Qué le pasa no, no, a le eso? Porque le viene persiguiendo a la mamá de Caplay. Ah, mi madre no se ah, meta, mi madre. Mi madre es muy santa, eh. <risa> ¡Vamos! ¡Eh! Ay, me estoy cayendo! ¿What? ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¡Hostia, esto! Esto, esto hay muchos colores aquí. <risa> <para> ¡Espérate! <risa> ¡Que aún no bajamos! Espérate, no, <risa> no mentira, ahorita sí. Ahora no los puedo ver, chicos. Estoy mirando hacia el, <risa> el suelo. Ahora sí. Eh, ¿te Ahora te de no. cabeza! Estoy mirando para el suelo, no sé Porque siento que me voy a caer, porque siento oh, que me voy a caer Ayuda, mamá, yo no firme para esto Oh, mira, estamos, estamos oh. dejando en el tiempo Ábrelo ah, Oh, qué guapo hala. en el ala. tiempo? La caía épica, la caía, la caía no, no, no! ¡Ah! ¡Me salí de la caja, ayuda! ¡No, que Kenai, corre, Kenai, corre! Uy, vale, vale Esto, esto, ahora sí Tiene velocidad A bajado, ok Sí, ah. sí, sí Ahora, ahora tiene una velocidad Súper grande ¿Eh? ¡No me fui! ¡Me fui! ¡No se vale! Yo me caí allá Pero mira, alcancé a agarrar el chipol. Es Beto Loco, yo caí en el árbol Yo no, caí, Beto No, Beto, fin Bájate de ahí Que no eres un pájaro eh, No, es que estoy viendo así Viene, cántame, cántame, cántame Ahí viene ¿En dónde? ¡Hasta el ¡Está ¡Hasta <risa> no, cayó con estilo la cata, ¿eh? O sea, claro. Aterrizaje perfecto, ¿eh? perfectísimo. ¿Ay cómo si subió encima del agua? No sé, no, es el, el vehículo, creo. Sí, sí, sí. ¿Chicos? Y y, y ¿qué hay? ¿Dónde está? Muy bien, se nos falta se nos falta un montoncito aquí, ¿eh? Se nos falta totito, verdad. Nos falta el mundial, viene bajando. Lo estoy escuchando, ¡Papá! sí, sí. A ver Kenai, que ¿vienes que que o no vienes? ¡No vienes o no ¡No viene. ¡No no ¡Qué Ey, Kenai, Le vi volando como un pájaro ¡Me trajo <risa> vomitando! Ay, es verdad! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Kata! ¡No te le acerques! ¡Guácala! ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Y ahora qué que va a ¿Esto tocar? qué es? ¿Ey, ¡Tiene un avioncito! No, ¡Adiós! Uh, Soy en uh, la tienda uh, Era como perla. Uh, uh, vale, Beto, vas tú Después de ahí vas oye, tú oye. Y de yo... páreme, páreme. Eso, Preparando vamos pares. a hacer como la, la segunda guerra mundial Como aviones Preparados para volar Vamos, vamos, a destruir las fuerzas oh, gemelas. Pero acelérale Beto sí, ¿Cómo se acelera? no vas a acelerar? ¡Clic, clic, clic! Ya se fue ya, se fue, ya se fue, ya se fue, ya Katana, ya se fue sí, sí, sí, sí, sí. ¡No, Beto, no, a no, no, no, qué pasó! Su bueno, Betofi, me voy sin ti. No me puse el cinturón de seguridad. Te vas, ¿Te vas a quedar en Latinoamérica. Nosotros estamos en no, el Vale, vale, perfecto. Ya se pasan el túnel. Eh, los veo, chicos. Los veo. Llega, bro, me me estoy llegando. Vamos. Espérate, espérate. Calculando, aterrizaje, calculando. ¿Sí? Vale, ¿Sí? Ala, ala, ¿Sí? Me Pero, Cata. Un aterrizaje un poco forzoso, pero se logró. ¡Ay, voy, chicos! ¡Pensaron que se eh, había librado de mí! ¡Eh, ¡Eh! ¡Veniste! Beto! ¡Eh! Pero, pero, pero, pero qué manejazo tan tan horrible, Beto. Eh, ¿Sí? como que aterrizar en las cabezas de tus amigos no es buena idea, eh. Nunca, nunca aprendí a conducir aviones. ¿eh? Bueno, es verdad. Y es un perro, ¿qué se le va a hacer? ¿Eh? ¡Ostras! ¡Ostras! rico! ¡Mi viejo pensado! ¡Chicos, mira! ¿Cómo lo hacemos ahorita para llegar? chicos! Si pudimos caber los tres, ¿nos podéis vivir los cuatro? ¡Los cuatro! ¡Hay que ir los cuatro juntos! ¡Es verdad! ¡A ver! Yo saco el vehículo y ustedes se suben, ¿vale? ¡Vente, ahí está! ¡Súbase! ¡Súbase! ¡Súbase! pero no me toques por ahí! ¡No! ¡La casa! ¡La casa! ¡La casa! ¡Se queda! Corre, Cata, que uno agarra vuelo. ¡Corre, Cata! ¡Corre! Espera, cables, ¿dónde me estás agarrando puerca? ¿Cómo lo estás agarrando? Estoy agarrando la cintura, chicos, para que no se caigan. Sí, bien confiado, agarrándonos una Nacha. Sí, ¿no? Pues para que no se caigan, bro. Hay que agarrarlos bien fuerte. Amigos. ¿Cómo va a ser Cata con esta parte? ¡Ey, no! ¡Cata nada! Bueno en los petáculos la cata ¿Por qué estás temblando, Beto? Es tengo miedo que me estés agarrando así <risa> <risa> <risa> ¡Ey, ¡Eh, mira! <risa> Ahí viene la cata! Ayúdame, ayúdame. Ayúdame. Ay, cosa ¿Hay que conseguí me otro meto? vehículo! ¡Ah! Bueno, gracias, Cata ¡Ay, bueno! Eh, ¡Por fin! A ver, otro <risa> chepain, ¿eh? ahora sí! ¡Uh! <risa> ¡Tenemos que subir el, el arcoíris! ¡A ver! ¡Osta! <risa> ¡Otra de los vehículos! No. Beto, no, no, no, no. ven, ven, me petito, querido, petito. Beto, déjame subirme. A ver, déjame subirme. Pero pero pero eh, Cata, cuidado, cuidado. Me voy con Cata. Cata, vamos. <risa> vamos, chico, vámonos. Vale, ¡Vamos! ¡Vale, vamos! Vamos. Yo te guío, yo te guío. Vamos a ser cerda. No no me vas a atropellar, Beto. Vámonos. Ay, ¡Qué ay! <risa> Beto, súbete, Beto, vete a Súbete. Ahí sí, sí, estamos, ahí estamos, ahí estamos, soy el Uber, soy el Uber, vámonos Vamos ¿Qué pasó? ¿Ahí está? ¿Qué está pasando? Ah, me quedé sin vehículo ¡Eh! Pues ya volvimos con nuestros vehículos, Petofi! Pero yo Yo vengo diferente con mi vehículo, mira Hasta Hola. saco estrellita atrás, mira amarillo Tienes un Uy, color Lord. Tienes un vehículo de oro Sí, claro ¿Cómo lo Bravo. ves? Mira, no Dios. le hagas caso, no le hagas caso, no ves la cara claro. de zorrillo que tiene, amigo Míranos, vale, viendo, por ti. Mira, pero voy mira, por ti. mira cómo conduce, conduce mal, malo ¿Qué haces? ¿Qué haces? No nos atropelles! sucia Vamos, pues voy subiendo No sé conducir, no sé conducir Pues te quedas atrás Yo voy subiendo esta pared ¡Hala! ¡Qué, qué, qué fuerte, qué fuerte! Esto, esto desafía, la, desafía las físicas Ahí estamos, ya, ya llegué ¡Eh, hola, Chata! ¿Cómo estás? ¡Atropellen, por favor! ¡Vamos, sigamos, chicos! Yo no voy en primer lugar, perro! ¡Mira, saco turbo! ¡Eh, pero no se vale! ¡Tu vehículo está más cheto que el de nosotros! ¡Oh, my God! ¡Les voy a dar un empujoncito para pero que... ¡Adiós, vayan te me quedas atrás! ¡Vamos! Ay. ¡Vamos subiendo! ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! Ya casi llegamos. Ya veo la mesa, ya voy llegando. ¡Ay! ahí voy llegando! ¿Qué, Esto. Uh. ¿Qué le pasó a cata? ¿Qué le pasó? hiciste rodar! ¡Ah, perdóname! Es que no te vi, te hiciste con mi parachoques. Bueno, aquí los espero, chicos. Chicos, llevo aquí un rato esperándolo, pero te están tardando. Oh, ya ah. vamos para allá, ya vamos para allá Mira, llegué conmigo otro Re Regresé a mi carro antiguo El otro estaba muy feo y no lo podía controlar eh. Era muy rápido ¿Y por qué? ¿Por qué? <risa> es que los perros no manejan vehículos, sucios. ¿Ustedes quisieron? ¿Por qué se bajaron? Si los vehículos servían Para subir escaleras, que no sabes <risa> Pero... ¡No, ya <jatana>! que <risa> Pues ya qué ya Ninguno Nadie tiene vehículos teníamos... ¡Qué asco! No tenemos vehículo. El es que la katana ¡Apata! me quiso. Me, me quiso ¿Sí? tra Me quiso quitar el vehículo y me mandó a China. ¿Mierto? No, esto tiene que ser igual, tenemos que subir a Patita. No, tenemos que subir todas esas escaleras al cielo. Ay, no, qué peso. Eh, hey, amigo, esto es buen ejercicio para el boter, eh. Sí, sí. ¿Sí, no? ¿Sí por lo sí, mucho que me encanta el ejercicio. ¿Qué, qué, qué, qué, no, no me encanta nada. Uf, uh, ¡Uf! Uh. Ya me estoy cansando, chicos, ya me duelen las patas de tanto subir, mira todo lo que hemos subido ya. No, ya, ya. Subir, ya. Ay. Ay. ya me duelen las patas, ya casi llevo Ay. ¡Eh, dice el ganador! Ay. ¡No, Katana! ¿Eh? ¡No! ¿Eh? ¡No la Katana ganó, chicos! Fui la primera. ¿Qué esto? Eh, ¿Qué le pasó? ¿Qué? A ver. Ah, mira no, la aquí, entre Hola, <risa> Ay, Mira, hay, hay poder. Ah, me dieron un premio. Mira, tengo alitas, tengo alitas. Alitas, por lo menos tienes una máscara para que ocultes tu fealdad. Soy, soy no, yo. No, no, no. Parece un panda, se me... Alitas <risa> para volar. Mira. A, ver, A ver, vuela, vuela. vuela. No. Creo que no eran alitas para volar. Eh, mira, ahora soy súper veloz A ver, uh, soy, soy, soy como el Prisa, soy como el Prisa. El... Pero, de nuevo, no.